de nuestros títulos, escasez o venta por cupo, el tema de la falta de gasoil está complicando a eh, distintos trabajadores. Ayer te contábamos el problema en el norte argentino para levantar la cosecha, para levantar la producción y qué está pasando aquí en la provincia. Con esta información llega el noticiero Marcela Navarro. Hola Marce, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le vamos a mostrar un poco lo que está ocurriendo. Nos vamos a quedar en una estación de servicio, está ubicada esta en Costanera, y Pascual Segura. Hay aproximadamente unos 50 metros de cola por varias razones. Acá sí se está expediendo, expediendo por ejemplo, lo que tiene que ver con combustible para los vehículos particulares. Y la gente... ...y como le ha costado seguir, por ejemplo... ...y terminó en este lugar donde sí le van a vender. Usted, señor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Preguntarle si ha tenido problema con el gasoil. No, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que hoy hay 15% de descuento en Infinia y esperé hasta hoy. Esperé Ay, claro, hasta está bien. aprovechando el descuento. Eh, exactamente, con la aplicación. Bueno, gracias. Bueno, vamos a Vamos a ver, preguntarle, por ejemplo, a, a gente que trabaja acá en el transporte a ver cómo es la situación para esto. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Queríamos preguntarle si te ha costado conseguir combustible. Sí. El gasol. Sí, toda la mañana estamos, hemos estado buscando. ¿Y por qué lugares eh, vos tenés camión? Desde Luján. ¿Y dónde no conseguís? En ningún lado. Eh, Rodríguez Peña, eh, acceso, no, eh, acceso este, acceso sur. En ningún lado había ni Infinia ni Gasol Común el primer lugar que encontrás después de recorrer toda la sí, mañana entran acá y, y no había y bueno he dado una vuelta hice un par de fletes y volví acá y conseguí había llegado justo el camión así que trabajás con, con el camión que haces ¿Hacés fletes y cómo, Vete, cómo sí. es como de necesarios para vos y vivimos de esto así que necesitamos si sí o sí gasolina todos los días eh, por ahí no podemos llenar los tanques porque te cargan con cupo así que eh, Estamos realmente con un problema grande con el gaso. Eh, cuánto de cupo les están cargando? Y acá 100, en otros lados 40 litros. ¿40 litros nada más? No ¿Y eso para 40, cuánto 40, te alcanza? Para un rato. ¿Perdés parte de tu trabajo, sí, sí, sí, sí, sí. Se está complicando bastante. Bueno, muchas gracias. gracias. vamos a Bueno, esta situación que nos contaba el señor, nos habían dicho que, eh, claro, les están cargando 100. Eh, otros les estaban cargando cuando hay más cantidad de combustible les cargan 150 litros, pero que nos decían? Que por lo menos un camión necesita 300 litros, entonces, por ejemplo, cuando llega el combustible, por ejemplo, en este caso, yo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, 6, se termina, les cargan solamente 150 litros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Queríamos saber si te ha costado conseguir combustible. Soy. Y me he recorrido 5 estaciones de servicio y he hecho la cola acá para cargar. ¿5 de qué lugares? De todo lo que es la costanera en el centro de Mendoza también. Así que bueno, nosotros apenas se nos baja un poquito, tenemos que volver a cargar porque estamos todo el día en la calle. ¿Qué haces exactamente? Repartimos alimento para mascotas. Uh -huh. Así que tenemos que estar sí o sí siempre con el tanque lleno porque salimos para Tunoya, en todos lados lejos y no, te, no nos puede faltar el combustible. Pero siempre tenemos recorrido y estamos buscando por todos lados para cargar. ¿Y dónde y has encontrado que te cargan? Sí. ¿Te cargan con cupo? Eh, no, no. No, solamente lo llenamos siempre. Pero hay que, de... hay que recorrer mucho. Sí, sí. Les voy a mostr... Gracias, muchas gracias. Les voy a mostrar un poco cómo está la cola. No, vamos a pasar por acá. Nos dice que no que no lo podemos tomar, pero vamos a salir un poco de la estación de servicio. Pero les voy a mostrar un poco cómo está la cola. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Le ha costado conseguir combustible, gasoil? Por el momento no. No, es la primera, la primera estación que viene. La primera estación. Muchas gracias. Bueno, el primero que encontramos, y acá tenemos la cola de lo que va quedando, porque como llegó el combustible, bueno, acá la gente está esperando. Bueno, es la situación así, se vende por cupo, en otros lugares no se encuentra, en otro, A ver, ¿qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estás? Preguntarte por el gasoil, ¿te ha costado conseguir? Sí, por todos lados no hay, no se consigue en ningún lado. ¿Hace cuánto tiempo que estás buscando? Hace más o menos dos horas. ¿Recorriste la acera o recorriste otros departamentos? Eh, no, todas las estaciones por acá cercanos, hasta que puse hacer fila acá. Y... ¿Cómo te perjudica esto? Y no puedo laburar. Sin, sin ¿Qué, qué transportas? Hago varios, todas esas cosas. ¿A veces te quedas sin combustible y no puedes seguir directamente? ¿Te ha pasado eso? Eh, Todavía, gracias a Dios, no. Siempre hemos conseguido, pero eh, como viene en la mano. Muchas gracias. Bueno, mostrarle un poco, entonces, bueno, nos quedamos acá en esta estación de servicio de las eras, Eso es lo que está pasando con el gasoil para lo que es el transporte y también para las particulares. Es muy interesante, Marcela, poder escuchar lo que va diciendo la gente, ¿no? Porque todo, generalmente los que están eh, teniendo que soportar más las complicaciones son los transportistas, eh, porque el cupo más que nada es para los camiones. Pero bueno, cuando empiezan con la tarea del día y se empiezan a dar cuenta que baja el tanque, rápidamente buscan, porque temen quedarse justamente sin combustible. Un drama y un problema real para el fletero, el que vive día a día, el que tiene que hacer una chanca, el que tiene que claro. llevar una mercadería a algún lugar y no tiene combustible, entonces no se puede ganar el peso diario fundamental para poder llevar a la casa, Marcela. Claro, sí, por ejemplo, recién escuchábamos algunos testimonios, digamos, que ellos están haciendo fletes y nada y lo necesitan. Para los comineros también es un problema, porque nos decían de las estaciones de servicio que, que cargan 300 litros por lo menos un camión, y a veces primero deambulan buscando gasoil, o hacen largas colas hasta que llega un camión y pueden cargar gasoil, y les venden solamente 150, y eso les alcanza para nada. Así que tanto para... Para los grandes transportistas, como para por ahí el, el fletero, digamos que se la rebusca de alguna manera, es un problema. Y eso complica toda la cadena también, porque sí. aquel que es transportista y lleva determinada mercadería, si llega uno o dos días tarde con la mercadería, que es lo que está diciendo la gente de APROCAM, también empieza a complicar a otros efectores de la cadena. Marcela, muchísimas gracias.